Hola a todas y todos, mi nombre es Facundo Calvo y voy a estar el sábado 24 de octubre invitado por ISEC Panamá en el Foro Mundial por la Salud Mental hablando acerca de las recomendaciones para el cuidado del bienestar psicológico durante la pandemia. Pero antes me gustaría presentarme un poco. Tengo 28 años, soy oriundo de Jujuy, Argentina, soy licenciado en psicología por la Universidad Nacional de Córdoba, magíster en psicología clínica y de la salud y terapias cognitivo-conductuales por ISEP Barcelona y acabo de terminar mi especialidad en Política Pública para la Igualdad en América Latina gracias al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales. Además, soy docente universitario y codirijo mi propia institución de asistencia, investigación y docencia en salud mental y bienestar psicológico en mi región, que ya lleva más de 300 personas ayudadas a lo largo de dos años. Eh, para mí este es un reto maravilloso y voy a estar encantado de compartir con ustedes el día sábado 24 de octubre y además poder transmitirles un poco mi experiencia de cómo es dirigir una institución dedicada a la asistencia, a la educación, a la docencia, a la investigación en bienestar psicológico y salud mental en Latinoamérica y en una de las regiones más desfavorables como el norte argentino. Eh, ojalá sirva como inspiración a muchas y muchos de ustedes que se encuentran empujando este carro por la transformación y la revolución y para que logremos cambiar este mundo que nos están dejando que no lo queremos, donde el futuro siempre es con salud mental, así que les mando un gran abrazo gracias a ISEC Panamá por la invitación eh, y es importante que hablemos de salud mental hablemos de bienestar psicológico y que seamos las y los jóvenes los que vamos a ser los promotores de este cambio que requiere y exige esta nueva normalidad. Les mando un abrazo para todas y todos y ojalá se encuentren muy bien, salud y calma para ustedes y su familia. Nos vemos el sábado 24, las y los espero.